Sé qué hacer Porque esos haters dicen que Todos superan mi nivel Pero, eh ¿Cuándo? Superarán lo que yo canto Porque quieren quieren tirarme? Y digo, ¿cuántos? Pero, yeah, Tu nivel es muy poco Para todo este encanto ¿Cuándo? Superarán lo que yo canto Porque quieren? me digo cuántos, pero yeah. tu nivel, es muy poco para todo este encanto, estoy feliz con lo que tengo, yeah. dinero no presumiré, no, no, no, no estarás a mi nivel, no, no, no, yo jamás olvidaré dónde vengo, tengo mi flow a 30 mil pies, pero mis pies no pierden su nivel, dicen tener lo que no tienen, andamos alto desde hace rato, andamos en el estrato, tienen, estoy solamente en los zapatos Una vez lo soñé y sin duda lo logré o llegué a la clave Así como el 23, no uso Luis ni Chanel Soy real, sincera Noel Yo solo estoy cumpliendo el sueño Yeah, yeah No sé qué hacer Porque esos haters dicen que todos superan para todo este encanto, cuando yeah. superarán lo que yo canto, porque quieren tirar, mi digo cuántos, pero yeah. tu nivel es muy poco para todo este encanto, Evito las malas vibras, es muy cierto, hay niveles en la vida, hoy son cien Mañana serán millones, todo fruto de las reproducciones no, no, no. Me llamaron loco, los pardas te choco, este flow te parte el coco y no me equivoco, tal vez hoy no soy nadie, mañana por la calle dirán, hoy Omar ya no hablas, decidí irme a ligas mayores, volando alto como de Houston Rockets, como un tsunami, todo arrasando, mañana un Grammy pasado con Superarán lo que yo canto, porque quieren tirar mi digo cuantos cero, yeah. Tu nivel es muy poco para todo este encanto. ¿Cuánto? Yeah. superarán lo que yo canto, porque quieren tirar mi digo cuantos cero, yeah. Tu nivel es muy poco para todo este encanto. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, shit Omar Villegas en el beat